Buenas noches gente, bienvenidos a todos los que se están conectando en las diferentes redes sociales, estamos iniciando esto que es Encuentro con lo Desconocido Así que vamos a darle inicio a esta noche de historias paranormales de leyendas, de historias Bienvenidos, gracias a toda la gente que ya se está integrando en la transmisión de YouTube, en la de Facebook, en la de YouNow y en la de TikTok. Bienvenidos, gracias por estar conmigo una noche más. Gracias a Oscar, Joel, buenas noches Oscar, ¿cómo estás? El otro rollo dice, buenas noches, Alexander Espejo, hola amigo, saludos desde Chile. Estoy aquí organizando mis cámaras porque me, me las... no, creo que se ve bien. Me movieron las cámaras, pero creo que se ven bien, sí. ¿Qué tal, Usagi? ¿Cómo estás? Bienvenida en TikTok. Buenas noches, Felipe Estuardo Barrios García. Buenas noches, gallinas Saludos desde Escobedo, Nuevo León. Hola, saludos desde California, Oxlack. Eh, desde Costa Rica, saludos. Buenas noches, Oxlack, desde Un Salvador. Excelente contenido, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Cuando regresas a San Salvador, espero que pronto. Ahí Rosca. Pues fíjense que con, con los superchats que, que ayer me dieron, hoy me fui y, y por fin me eché unos tacos que tantas ganas tenía. Entonces yo, yo dije que quería una rosca de tacos y pues así fue, nos, nos comimos unos tacos, así que les agradezco mucho el apoyo del día de ayer. Saludos desde Toluca, Giovanni C.G., gracias a Vicen Vladimir. Hola, buenas noches, Rubén Copana. Zully Pérez, qué lindo, me encantan tus contenidos, ¿qué onda Zully? ¿cómo estás? Bienvenida. Brujis, ¿cómo estás? Bienvenida a Jenny Love, a Luis Fidel, saludos Oxlack. Y tenemos acá a Adolfo y a Arles, bienvenidos en YouNow, mis hermanos. Saludos a Mex, Oxlack, Uriel, JR Hernández, un abrazo para Uriel, Alexa, también ese es Raserrifó, Saludos, Oxlac, desde Iztapalapa. Un abrazo a toda la gente desde, desde Iztapalapa. Hola, Oxlac, desde Nicaragua. Saludos, Chicano Munguía, hasta Nicaragua. Elena, hola, Oxlac. Saludos a mi tía Alma. Oriel <ríe> casi, casi lo digo. Mía, un abrazo. ¿Cómo estás, Mía? Saludame, Oxlack, dice Edgar MD. Saludos a Barney Geffen, a César Roazar. Saludos desde Paraguay. Un abrazo. A Camila Valencia, hola, hola a todos y cada uno de ustedes, hoy no vendrá Israel, dice Elena OB. no sé, yo creo que es porque estoy transmitiendo más temprano, bueno ni tanto, son las nueve de la noche, así que no sabemos si va a venir Israel, están apenas uniéndose todas las personas a la transmisión, pero hoy les tengo una sorpresita, Citlali Medina, saludos desde Azcapuzalco, casi te, te, lo, te lo trabas, como que casi me lo trabo. Hola desde Bogotá, Colombia. Hoy les tengo una sorpresita a la gente que me está viendo la transmisión de Facebook y la de YouTube. Les agradezco un montón que me apoyen con sus estrellitas en Facebook. Denle clic a las estrellitas, por favor, gente en Facebook. Y la gente en TikTok, en YouNow, apóyeme con todos sus likes que tengan. Hola, Osla, ¿cómo has estado, bro? Bien, estrellita no estará. No, Barney, jefer ya no le digas así, por favor. No le digan así a, a Melissa me escribió me dice que no le molesta que le digan estrellita sino que le molestó que si ella les pidió de favor que no le dijeran así que por qué insisten en hacerlo que eso fue lo que le molestó que se lo tomaran a juego cuando ella es muy eh, buena onda con ustedes y la verdad es que sí fíjense en eso tiene razón melissa si sí ha sido buena onda con ustedes porque yo siempre he hecho relajo, yo hago bullying y, y demás me burlo y hago, y hago y digo cosas y ella no, ella siempre los defiende. Así que creo que por esa parte la, la puedo entender porque efectivamente ella nunca eh, dice cosas malas de ustedes, les pone atención, no se ha comportado grosera, no se presta al bullying que yo hago y entonces sintió que se sintió traicionada, seguramente, porque si les pidió que no le dijeran de esa forma y ustedes lo comenzaron a hacer, pues entonces sintió que, que no le respondieron con la misma moneda, ¿no? Que ella siempre se ha portado buena onda con ustedes, y entonces eh, ustedes no le respondieron de la misma forma. Me dijo Melissa que, que sí si va a venir a las transmisiones, yo le, yo le doy su tiempo, su espacio. Eh, dice que sí quiere venir entonces pues estoy contento por eso porque Melissa, pues la vamos a tener por acá no sé cómo se vaya a comportar porque sé que hay muchos de ustedes que le van a seguir diciendo estrellita, o sea yo lo sé y yo no sé cómo lo vaya a tomar ella, si nuevamente se vuelva a molestar o ya esté más relajada, no lo sé pero estoy segurísimo que todos van a empezar a decirle estrellita y eh, y pues bueno, yo nada más les traigo aquí el recado de que se molestó. No porque le digan estrellita, sino porque pues les pidió un favor y ustedes no se lo hicieron. Yo creo que esa fue la razón. Beatriz, que le mandamos un abrazote a Beatriz, pero hoy les tengo una, una sorpresita. Tenemos a una de ustedes, a una, eh, a una chica que ve las transmisiones que está aquí entre ustedes, entre el chat, y así le voy a dar eh, la oportunidad a varios de ustedes, que estén un, un rato, depende, en la transmisión, y que me acompañen y podamos conversar, porque como lo, como lo he dicho, esto se ha convertido como en una familia, estamos juntos, nos reunimos, platicamos, echamos relajo, y hay gente que no les gustan las transmisiones, y siempre les he dicho, pues no, no veas las transmisiones, solo ve los videos, las transmisiones son para los que se están haciendo como amigos, ¿no? Para los que siempre están juntos, para los que entran no por, por el tema, sino entran porque es el momento de estar con los amigos y lo sienten de esa forma. Entonces, para eso son esas transmisiones, para que poco a poco estemos juntos, nos conozcamos, platiquemos y la pasemos bien un rato, ¿no? Ya después de que todo el día fue a veces agotador y pasaron diversas cosas, pues que tengamos un tiempo de recreación y podamos platicar entre amigos. Así que estas son las transmisiones para ustedes. Y vamos a hablar hoy de temas paranormales, claro. Y vamos a, a revisar lo que nos mandaron al WhatsApp, historias y demás. Pero tengo el día de hoy, entonces, una invitada de ustedes. Tengo una invitada, Dianita, que nos visita, que nos ve, nos sigue desde Colombia y pues ella esta noche nos va a acompañar la primera vez que, que va a participar con nosotros, la primera vez que va a estar platicando y que va a estar en una transmisión con nosotros, así que pues vamos a ver, vamos a ver qué tal le va a Dianita, le vamos a dar la bienvenida para que ya entra la transmisión, Dianita, hola Dianita, buenas noches, ¿cómo estás?, Buenas noches, Oslac, y buenas noches para todos los que están allí reportando sintonía. Eh, un gustazo, de verdad que sí, estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, te escucho. A ver, creo que te escuché un poquito bajito. A ver, dime, vale. dime qué es en Bogotá. ¿Dónde vives, Lianita? <risa> Ahorita estoy viviendo al sur de Bogotá. Ajá. Esto, bueno. Para los que conocen, Andrea, que también conoce, que es de acá de Bogotá, estoy por el Alcosto de Venecia, entonces estoy al sur de Bogotá y está haciendo mucho frío. Mucho frío, ya sé por qué no te escucho, espérame tantito. Me faltaba un, un cablecito, por eso no te escuchaba bien. Pero ya ves que sí fue algo que teníamos aquí. Un... Ahí está. Ahora sí, Dianita, buenas noches. ¿Al sur de Bogotá vives? Sí, señor. Ahorita había en el sur de Bogotá. Al sur de Bogotá. Muy bien, Dianita, déjame bajarle un poquito aquí a esto. Y ya estaremos bien. Perfecto, le, le mandé un mensaje a Dianita en este momento, así literal, antes de entrar a la transmisión, le dije, Dianita, ¿no quieres entrar? Y me pareció increíble que me haya dicho sí, y le dije en este momento, y que me diga que sí, una mujer, así rápido, eh, me pareció muy increíble porque muchas mujeres dirían, sí, en unas dos horas en lo que se bañan, se arreglan, se cambian, y todo, y preparan todo, pero Dianita, ¿no? ¿Ya estabas lista, Dianita? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, lo que pasa es que estoy adelantando material eh, para el canal de Hablemos Sin Tapujos y también estamos trabajando con la casa productora OnLac con el material eh, de todo este tema que nos gusta a todos nosotros, que son lo paranormal. Entonces estaba ahí grabando, estábamos haciendo cosas, videos, mejor dicho, estábamos full trabajando. Estaban trabajando. Muy bien, pues mira que este, también por eso le dije a Dianita que se quería entrar a la transmisión porque yo me he dado cuenta que ella eh, obviamente tenía sus temas, hablaba de ellos en redes sociales, pero después empezó a hacer transmisiones, transmisiones de lo de Hablemos sin Tapujos, ¿sí? ¿Qué son tapujos? <risa> Los tapujos es la pena. Es el tabú, es lo que no se dice, es lo que la gente considera prohibido o lo que la gente piensa que está mal. Nosotros nos enfocamos en hablar acerca de la sexualidad, hacemos educación sexual. Me dio mucha risa en la transmisión de ayer porque <ríe> eh, es una forma didáctica, diversa, chévere, no monótona y así, eh, sin pena, sin vergüenza, hablar de nuestra sexualidad con mucho respeto y obviamente pues enseñando y quitando tantos mitos que hay frente pues a, a este ámbito que es tan importante en nuestras vidas. Entonces en tus transmisiones hablan de sexualidad sin tapujos, sin pena. Así Y te es. llegan preguntas de todo tipo. De toda índole y de hecho eso nos sirve como material para eh, sacar más eh, contenido y esto nos ayuda pues a aclarar las dudas de los seguidores, que es el enfoque de nuestro proyecto. Ok, y con lo del tema del paranormal también tienes entonces una sección, eh, es otro, otras transmisiones que habla sobre lo paranormal, ¿no? Bueno, en lo paranormal nosotros tenemos un programa aquí en la casa productora ONLAC que se llama El Búho, de la cual muchos de tus seguidores también eh, son seguidores nuestros en el programa, como Anaela y muchos de los demás, y allí nos enfocamos prácticamente, eh, OSLAC, en mostrar esas evidencias, en mostrar hechos reales, en mostrar investigaciones, en mostrar qué es lo que está pasando eh, en cada lugar, y también contando las historias, porque a veces también como que se estigmatiza un lugar, un sitio, o se cree como una historia, pero no se da a conocer realmente qué es lo que está pasando allí. Entonces hacemos mucha investigación paranormal y, bueno, y otras cositas y otros relatos que estamos organizando para este año también. Ah, bueno, está genialísimo. Hoy vamos a revisar lo que nos dejaron en el WhatsApp. Tú ya has visto cómo es la dinámica y sobre eso vamos a platicar, pero también de, de pronto te voy a hacer algunas preguntas sobre las leyendas de Colombia, sobre cosas sexuales y energías este, sobrenaturales. Vamos a hablar de todo un poco, sin tapujos, como dices tú. Y bueno, te agradezco que estés esta noche con nosotros. No, gracias a ti, a todas las personas que están allí, por favor pregunten, sin pena. Sin pena, muy bien, vamos entonces a revisar primero lo que hay en el, en el WhatsApp y pues a mandarle un saludito a toda la gente que se está uniendo a la transmisión de TikTok, a la de YouNow, a la de Facebook y YouTube. Tú cuando transmites el, lo de Sin Tapujos, ¿dónde transmites? ¿en Facebook o en YouTube o en ambas? Estamos transmitiendo por Instagram. Eh, también es diferido por YouTube y también lo colgamos en Facebook. Si no por las cuestiones de Internet, pues obviamente estoy esperando que mejore mi señal para poder hacer la multitransmisión nuevamente. Oye, eh, una, una, una pregunta, bueno, como una observación más bien. Yo he escuchado que, que la gente de Colombia, principalmente las mujeres, como que hablan con mucha educación, como con mucha delicadeza, ¿cierto? Como que no hablan con tanto, o tú no hablas con tanto argot, mucho calor de colombiano. Lo que pasa, en mi caso personal, eh, yo no soy de Bogotá, yo soy de una ciudad del sur de nuestro país que se llama Santiago de Cali, y aquí en Colombia se maneja lo que se llama regionalismos, cada ciudad tiene una particularidad en la forma de hablar, de expresarse, eh, tienen muchos modismos y me imagino que es como allá en México, las ciudades tienen unas particularidades en la forma de expresarse. Esta señorita pues ha andado por Colombia en varias ciudades, por ende pues su acento se ha vuelto un poco a veces neutro o a veces se confunde con otros regionalismos, pero... Sí, sí, la gente maneja diferentes formas de expresarse. Muy bien, muy bien, dice aquí ¿Bogotá no era un amigo de Goku? No, ese es Vegeta, mi hermano. Chicano Murguía, Diana, qué bueno para él. Diana, qué bueno para él. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro, un cotorro? ¿Qué es eso? Es norteña. Tengo una pregunta, ¿cuántos cabellos de fuerza? Bueno, vamos ya directamente a lo que tenemos en el WhatsApp, ¿A ustedes les mandan las preguntas en dónde? ¿En el correo? ¿Cuando les hacen sus, sus preguntas? ¿A nosotros? Sí. Todo es en vivo, siempre ah. es en vivo. Uh -huh. Y algunos eh, seguidores que les da pena, que no quieren que su nombre salga ahí en el directo, entonces sí nos escriben por, eh, por inbox y nos dicen, mira, Dianita o Eduardo, quiero saber sobre esto, ta, ta, ta. Y hacemos la investigación y pues le damos la respuesta. O sea, te, te dicen, hola Dianita, mira, fíjate que me salieron como unos bichitos ahí abajo, son como piojos. Así te dice. O, por ejemplo, el día de hoy sacamos el material del de, eh, agrandamiento del pene y muchas personas Ajá. escribieron por interno, "Oye Diana, oye Eduardo, ¿qué es bueno para agrandar el pene?" Pues nosotros obviamente pues les hacemos la asesoría correspondiente, pero sí es es muy chistoso, pero también es muy agradable que tengan esa confianza pues para que tenía la confianza. Sí. Okay. ¿Y, y, cómo, ¿y qué es bueno entonces? Para, porque la gente ya empezó a preguntar, ¿y qué es bueno para el agrandamiento? Bueno, una, una pregunta, fíjate ahí en esa en esa duda. En ese agrandamiento, es eh, el, la pregunta que te hacían de agrandamiento era, ¿por tiempo, o sea, por momentos, o por, ya va para, para todo el tiempo, para siempre? Lo que pasa es que muchos hombres... Eh, se acomplejan del tamaño de su falo y es normal eh, que tengan como esa percepción por lo que se les ha impuesto en la cotidianidad y en lo que ven en los medios y lo que habla la gente pero en promedio eh, un hombre desde los 13 centímetros en adelante pues se considera normal sí ya debajo de ese de esa de esa medida, pues, se considera un, un falo pequeño. Pero muchos se acomplejan y creen que es necesario que tengan una herramienta para complacer a las féminas. Y, pues, no es así. Lo importante es saberlo utilizar. Muy bien. no tener la creatividad, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas que nos ha mandado al WhatsApp. Voy aquí a ponerlo en pantalla también. Sí, lo bueno que entonces ya tienes ahí eh, eh, experiencia en esto de las transmisiones, entonces pues ya estás acostumbrada, ¿no? Sí, pues estamos todo el tiempo, digamos, generando este contenido y como te decía en un principio, eh, guiando y aportándole pues a las personas que tienen estas inquietudes y de eso se trata ese espacio de Hablemos sin Tapujos. Dice Lenita, lo importante son los sentimientos. ¿Qué onda, Lenita? O sea, hoy sí te desconozco como eso contigo. Eh, y esto tiene que ver con lo paranormal, dice extraños sucesos. Lo paranormal es que te puede dar miedo extraños sucesos. <risa> Vamos a, a ver lo que nos ha mandado aquí al WhatsApp y dice: Saludos, hermano Oxlack. Hace tiempo tuve una experiencia desagradable. Estaba durmiendo, al despertarme tenía sobre. Mí, un ser como un demonio y yo no me podía mover. Bueno, yo creo que él está hablando precisamente de la parálisis, del sueño, que pues a mucha gente, yo creo que esa es la experiencia paranormal que más le sucede a las personas. Cuando tú les preguntas o me ha tocado que he preguntado que pues cuál es su experiencia paranormal, casi siempre me contestan estas experiencias de que se le sube el muerto. ¿Se le llama de la misma forma en Colombia a esta experiencia? Eh, sí, la parálisis del sueño o como tú decías, cotidianamente se le sube el muerto y es, eh, eso tiene una explicación pues, lógica y es que el cerebro reacciona más rápido que los músculos del cuerpo. Entonces, cuando entras en conciencia y obviamente el cuerpo no lo puedes mover, ahí es donde eh, empieza a sentir eh, el cuerpo esa... Mmm, incomodidad de no poderse expresar, entonces eso es lo que lógicamente le pasa al cuerpo pero pues tiene su connotación espiritual. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Me pasó una vez y fue horrible porque, por lo mismo, sentía que no me podía mover, que no podía gritar y que yo intentaba gritar pero nadie me escuchaba y ya después como que pude volver en sí ahí sí pues fue, fue, fui, no horrible porque tienes escalofrío, sudas frío, te congelas, es, es impresionante, ¿no? No, es, no es agradable, la verdad. Sí, no, no, es bastante, bastante traumatizante eso de que se te suba al muerto. Vamos a ver otro mensajito que nos ha mandado esta noche. Dice, hola, Oxla, ¿conocen la historia de Sergei Ponomerenko? Sí conozco la historia de Sergei Ponomerenco que se supone regresó, o bueno, que viajó, ...del pasado al futuro, a nuestro futuro... Y, ...y hablaba precisamente que venía del pasado, ¿no? Eso, eso quise decir, Sergei Ponomerenko... ...pero que eso lo hizo hacer el viaje... ...una nave extraterrestre que él estaba fotografiando... ...y de pronto vio una un ovni en el cielo... ...y le lo fotografió... ...y de pronto de ahí, al parecer el ovni lo extrajo... ...y después cuando se dio cuenta ya estaba en nuestro tiempo y platicó precisamente que él había desaparecido, y creo que había registros de que él en su tiempo, creo que eran los años, no sé si cuarentas, había desaparecido, y, y nadie sabía cómo. Eh, conozco un poco la historia, yo no sé si sea verdadera o sea falsa, ¿tú conoces esa historia, Dianita? He escuchado muy poquito, la verdad. No, no sé bien, papá. ¿Te gustan más los ovnis o, o los fenómenos paranormales, Diana? los fenómenos paranormales mm, sin dejar de lado el, el, la parte de la ufología o los ovnis porque eh, sería egoísta pensar que estamos solos en este universo tan grande pero sí claro hay, existen vidas en otros planetas hay universos paralelos y bueno me imagino que hay otras dianas hay otros Oxlack y hay muchas personas en otras dimensiones si hay otro Oxlack en otra dimensión ¿La estaré pasando bien? ¿Qué pregunta es eso? Si hay otro Oxlack, ¿qué están haciendo ese otro Oxlack? Espero que no tenga tantos tantas dolencias ya en el cuerpo, ni que se sienta tan cansado. Dice Black Lion que él ha experimentado la parálisis del cíclope. No sé qué quiso decir eso. Eduardo Salazar nos dice que él también ha tenido esa experiencia. Arles, un abrazo. Ahí dice lo que decía Oxlack, es la parálisis del sueño pero por qué aparecen seres como debajo astral, exactamente, siempre he dicho eso, por qué aparece, por qué en la parálisis del sueño, si es algo como natural, algo como médico o de la mente, siempre tiene que ver con algo sobrenatural, siempre nos da escalofrío, siempre sentimos una presencia y, sa y sabemos que es algo como, como maligno. No, Dianita, ¿no te parece eso? ¿Tú crees en los científicos que dicen que la parálisis del sueño es algo médico o algo de la mente? ¿O que sí tiene que ver algo con los espíritus? Lo que pasa es que se confunde la parálisis del sueño con los viajes astrales, que ya es algo eh, meramente paranormal y espiritual. Cuando tú tienes un viaje astral, que es que tu, eh, tu alma, tu espíritu... Sale del cuerpo, pero no completamente, es allí donde vas a otras dimensiones y tienes la capacidad de ver otros seres en otros planos. Por eso es que dicen, ay, es que vi un demonio, vi un bajo astral o vi tal cosa, porque entras a diferentes dimensiones sin dejar del todo tu cuerpo. Y eso es lo que pasa. Si has dicho algo muy cierto, confunde la parálisis del sueño con los viajes astrales. Exactamente, es que eso es se confunde porque... Tiene un poquito, es algo similar, es cuando nuestro cuerpo, nuestro espíritu está fuera de nuestro cuerpo y entonces suceden estas dos situaciones. O la parálisis del sueño, que es que un espíritu quizá esté molestando ahí o que te salgas del cuerpo y comiences a sentir esta este miedo por lo desconocido estando en otra dimensión donde supuestamente estarían espíritus. Sí, así es. Y muchas personas confunden eh, lo que ven y también tiene que ver con la psiquis de la persona. Si son personas que son estables, si son personas que tienen un desequilibrio emocional o en algún aspecto de su vida, pues cuando están eh, fuera de su cuerpo, pues se manifiestan estos seres también. Y muchos incluso llegan a ver a sus seres queridos. Entonces tiene que ver mucho con esa parte también. ¿Tú nunca has intentado como hacer un viaje astral para encontrarte con algún ser querido? Eh... <risa> sí. Alguna vez lo intenté, pero yo les digo, eh, eso es una cosa seria, eso no es para tomarse en juego, porque eh, si tú no tienes una protección adecuada, eh, te puede pasar lo maluco, y lo maluco son ver bajos astrales, ver espíritus, eh, pues que te puedan robar la energía, te pueden chupar la energía y vas a tener una experiencia no muy grata. Entonces, esa experiencia hay que hacerla con mucha responsabilidad, eh, como te decía, cuidándose, protegiéndose, porque como hay seres de luz, pues hay seres de oscuridad y si te ven vulnerable, eso es como el ladrón que va por la cuadra y ve la puerta de tu casa abierta, pues él se mete, es así. Exactamente, así se describe. Gracias a el Matatán que nos mandó 5 dólares, gracias por ese super chat mi hermano. Adolfo Tejerina dice, existe una pega, no sé qué sea pega, que se llama cabeza explosiva y es que cuando te estás por dormir escuchas una explosión bien fuerte y te levantas asustado, esto puede pasarte una vez o llegar a pasarte 100 seguidas. Yo nunca he escuchado como una explosión que te haga despertar, pero sí eh, hay personas que brincan, ¿no? De pronto están como durmiéndose y cuando están entrando a un sueño profundo dan el brinco. Sí, y es muy común eh, que las personas tengan el sueño o la sensación de que se están cayendo a un vacío. Es muy común. Y eso tiene que ver con la psiquis de la persona eh, en cuanto a ¿Qué es lo que les está faltando en su vida? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que internamente eh, están necesitando pero no lo expresan? También tienen que ver con los vacíos emocionales, eh, vacíos eh, psicológicos y, y de otro índole, pero sí, ese es muy común. Aquí me dicen, Víctor dice, eso es un derrame, no más, jajaja, ya ja. en TikTok. Caín Velázquez dice, hola Oxlack, a mí también me pasó lo de la parálisis del sueño, solo una vez, pero fue muy feo. Yo desperté, no me podía mover, y de reojo veía a dos seres caminando, pero muy rápido, y solo les veía como los pies. Mi señora entró al cuarto y allí desperté al instante. Aquí, Caín Velázquez, lo más extraño de tu relato, la pregunta que me hago es, ¿Por qué estabas durmiendo en otro cuarto? ¿Por qué no estabas durmiendo con tu señora? Y te tenían en el otro cuarto. Algo has de haber hecho mal que, que te mandaron al otro cuarto y solito los espíritus pues quisieron abusar de ti. ¿Un espíritu pudo pudo querer abusar de nuestro amigo, Dianita? De forma, bueno, sexual? De forma sexual sí, están los sucubos y los incubos que son espíritus que se alimentan de la energía sexual. Obviamente son espíritus de, bajo, eh, de baja luz, son bajos astrales o demonios que te absorben pues, esa energía sexual y pasa. La persona se empieza a adelgazar, amanecen con arañones en el cuerpo, con morados, eh, resequedad eh, y bueno, empiezas a tener otro tipo de sintomatología que aparece inexplicablemente y es por esa cuestión. ¿Será, será que estos espíritus quieran abusar de ti sexualmente porque les gustas físicamente o, o por qué? cuál es Por tu muchas hipótesis? cosas. ¿Cuál sería tu hipótesis? A lo mejor enamoran un fantasma. <risa> no sabes que es por eh, la limpieza, por lo, lo buena que es tu alma. ¿Sí? Ah, yo pensé que bañarme. Yo dije, <risa> Si es por bañarlo, entonces, joder, con razón. O sea, es, alma? es como esa necesidad del maluco dañar lo bueno. ¿Sí? Como ¿Qué, es, esa, ¿Qué es el mameluco? El maluco, o sea, ah, el malo. Ah, el maluco. Pero es como decirle al diablo de una forma como bonita, ¿no? El maluco. O así tú le dices. Sí, el maluco, o el viruñas, o bueno, eso tiene una cantidad de nombres impresionantes. El viruñas, órale. No, pues que se me apareció el viruñas. Anoche, ¿qué crees? Que se me apareció el viruñas. Eso... <risa> Nunca había escuchado eso del viruñas. Órale, eso se dice en Colombia entonces, el viruñas. Aquí en Colombia se les dice de muchas formas. Eh, como te decía, en cada ciudad hay infinidad de formas de expresarse y, y unas son muy cómicas otras no tanto pero igual sí. pienso que es en todo lado dice ah dice Andrea así le dicen en Colombia el maluco fíjate no sabía el patas también le dicen el patas el patas <risa> ah bueno fíjate en México cómo se le dice al díganme escríbame ahí con los comentarios cómo se le dice al diablo gente por favor Aquí en México se le dice el chamuco, eso sí lo había escuchado, Diana. El chamuco. Sí, sí el chamuco sí. sí pues sí. El, el diablo, el eh, no de todo. El, a ver el, el, ver, el viruña, no, el viruña, sí, el, el Satanás, malo, el Satanás. Chamuco, el chanclas, ¿no? A ver, déjame ver quién más dice el patas, el mameluco, <risa> El Changlas, no, fíjate que eh, Belcebú, no, no, no. Yo creo que como un apodito, así que se le diga eh, tradicionalmente, pues el Chamuco nada más en México. Ticín, dice Brenalor, ¿de dónde eres Brenalor? Chamuquín, el Innombrable, el Mandingo, esposa. <risa> Muy bien, dice Ezequiel 88. Me pasó en varias ocasiones que me desperté con mucho miedo y no sabía por qué el miedo. ¿Hay alguna explicación, mi hermano? Dice Ezequiel que cuando te despiertas con miedo es porque un muerto te está viendo. Es que si son las publicaciones en Facebook que te ponen una imagen y dicen: si te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué, es porque un muerto te estaba viendo. <risa> Gracias. Bueno, eso también, pues, tiene, su, tiene sus cosas, porque puede ser, pueden ser otros factores de depresión, si sufres depresión bajita puedes tener esa sensación, pero si de verdad es porque un espíritu te está buscando, sea a las 3 de la mañana a la 1 de la tarde, lo va, te va a encontrar, el mandingas también, dice Andrea, ¿sí? ¿Le dicen el mandingas? ¿Qué es el mandingas? Es una forma de decirle al diablo, pero mandingo o mandinga en la costa de nuestro Pacífico tiene una connotación sexual. Ah, ¿sí? ¿Qué, qué significa mandinga entonces? El mandingo eh, se le dice al hombre con una virilidad potente. Oh, el mandingo. Y, el, y se le dice al diablo el mandingas. El mandingo. Por razón siempre me decían mandingo, mandigo. Yo decía, ¿por qué me dicen mendigo? No saben escribir. Pero entonces eran man, mandingo. Y yo pensé que me decían mendigo. Ahora entiendo muchas cosas. No lo sabía, fíjate. Ahorita. Mandingo, aquí se le dice al que tiene, el nepe. Ah, el que tiene el nepe largo, dice Juan 70, ¿eso? Sí, sí, sí, sí. Y se le dice mucho a los hombres de el raza chiludo. negra. <risa> el chiludo. Drujita <risa> que se ve. No te pases de lanza, drujita que se ve. El chiludo. El mandingo. Yo puedo ir a Colombia y puedo andar haciendo el mandingo, el mandingo. No. <risa> Pues tú lo puedes decir y la gente se va a totear de la risa, eso sí, porque va a pensar en la connotación sexual, más no en el diablo, a menos de que estés hablando de ese tema, entonces ahí sí, uy, sí, el diablo, pero ah. el resto va a pensar que, ajá. Oh, el mandingo, bueno, hoy lo que vino a aprender, hoy nos están enseñando muchas cosas extrañas aquí, el pata de cabra, a mí me dicen el tres pies, dice Chicano Murguía, Hola, amigo. dice Sowen. Vamos a ver qué más nos ha mandado al WhatsApp. Dice... Eh, bueno, te escribo entonces. Alguien más me escribió aquí. Dice... Hola, hermano. Que tengas buena transmisión y buenas noches Saludos. Gracias. Envíe historias recientes. Ojalá puedas compartir. Las fotos son de mi casa. Es donde ocurrió esto último que te conté. Ah, pues bueno. Vamos a leer la historia. Dice... Ayer estaba en el patio con mi amigo platicando en la noche estaban hablando de todo la semana pasada les conté que hace tiempo te había llamado y contado en resumen cosas que me han sucedido ya sabía de esas cosas él pues vive frente de mi casa y lo conozco desde hace más de 20 años yo vivo solo desde los 19 hasta los 22 que me junté con mi pareja en la actualidad tengo 31 años en ese tiempo mis dos canales mis dos carnales y varios amigos venían cada semana jugábamos jugábamos cotorreábamos, tomábamos, en fin, todas las mesadas que se te ocurren estando entre camaradas. Pero a veces él se salía de la casa sin decir palabra, ni aviso, simplemente salía en silencio. Para esto yo sabía que su mamá o tía, no estoy seguro, veían cosas, sentían cosas, seres, tenían el don, digamos. Me dijo que él era la octava generación y me afirmó que era su mamá la que le transmitió el poder a él. Eso yo no lo sabía y le pregunté que por qué o me había contado eso, de que él veía cosas. Me puso a pensar cuando me recordó de las veces que salía de mi casa. Me dijo que lo hacía porque veía a un niño, a veces a una señora o a un señor. El niño es travieso. La señora no es mala, pero ese señor se quedó en silencio retomando la palabra enseguida y dijo. El niño tiene como unos ocho o diez años. Está buscando a su mamá. Te digo que también es travieso, pero ese cabrón, ese señor es culero. Fue una basura, güey, una mierda de persona cuando vivía, pero él solo viene a veces. Él veía esas cosas en mi casa también y antes de que yo lo hiciera, pues en ese tiempo recuerdo que aún no me sucedía nada. Hablábamos de más cosas y luego retomábamos el tema espiritual, paranormal, brujería, etcétera. Pues voy a poner aquí en pantalla el, este texto para que se vean las fotos. Dice: Me quedé pensando en las sombras que veía la gran mayoría de las veces, como de un metro de promedio. Antes de sentarnos en el patio, fuimos a la tienda. Él llevó las cosas a su refrigerador y volvió. Mi perra se quedaba viendo hacia nosotros. Él me dijo que mis perras me querían, pero ella en especial me cuidaba mucho. Terminando con un: Está inquieta. Son guardianes y me explicó más cosas. Se siente algo, dijo, y al mismo momento que empezó a hablar, sentí escalofríos. Dijo que arriba en el árbol está, está así, mira, colocándose como en cuclillas. Brincó del techo del vecino hacia acá del árbol. Ya no entendí qué. De del lecho rojo hacia el árbol brincó. Ah, que brincó su perrita del, del techo del árbol hacia donde está la barda. Pues eso es una gran distancia, ¿no? Eso no se puede brincar así tan fácil. Y después, ¿qué dice? Aquí. Hola, hermano. Ah, pues ya, esa es toda la historia. Ok, fue como una plática así, casual nada más. Una plática casual. Estaba una sombra arriba de nosotros en cuclillas, perdón. Ah, pues con razón no le entendimos nada al texto. Era una sombra que estaba en cuclillas. De la casa hacia el árbol brincó una cosa. Entonces dice que su amigo presentía o tenía el don de ver cosas. ¿Tú has conocido a personas que tengan el don que tengan la cosquilla, que tengan la punzada, la intuición, ah, es que yo me quedé en el spider verso, y Spiderman tenía la punzada, entonces, ya, ya estoy hablando el lenguaje más de los chavos, estoy tratando de, sí. de volver a, a ser chavo, entonces, tenía la punzada, que tengan punzada, has conocido gente, Sí, de hecho, eh, en este caminar y en este conocimiento del mundo, pues, de lo paranormal, me he encontrado con muchas personas que uno creería, ah, eso es puro cuento, eso es pura historia, qué que cosa de que escuchen los muertos, qué vaina de que los pueda ver o que los pueda percibir. Y sí, sí hay muchas personas, solamente que precisamente por tanta desinformación o desconocimiento que hay frente al tema, se toma como si fuera malo, ¿sí? Se estigmatiza a este tipo de personas y no se habla del tema abiertamente. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia eh, está la Academia Aurantia, donde pues soy estudiante y ahí es donde estoy aprendiendo varias cositas y entendiendo otras. ¿Cómo que Academia Aurantia, perdón que te interrumpa, o sea, ¿hay una escuela para aprender fenómenos paranormales? sí la Escuela de Parapsicología de Colombia, eh, que está encabezada por Alexander Torres, que él es parapsicólogo, y eh, Isabel Goyeneche, que tuvo la oportunidad de entrevistarte, creo que el ah, año pasado. Ok, ¿ella es del Grupo Durantia? Sí, sí, sí, ah. sí, sí. Entonces, eh, ¿en qué año? Mire? ¿Tú eres estudiante de ahí? Sí, sí. Sí, soy estudiante allí de la academia y precisamente eh, por ese estigmatismo que hay, por tanto tabú, por tanta desinformación, eh, se torna estos temas de miedo, de no hablarse, de decir o oh, usted está loco o está loca por sentir o ver o, o tener este tipo de capacidades. Yo lo que le explico a la gente es que todas las personas tenemos las capacidades, las podemos desarrollar, solamente hay que alimentarlas, pero hay que aprender bien cómo hacerlas, precisamente para hacer el bien y no el mal, porque eso tiene pues obviamente su, su responsabilidad. Entonces eh, sí, sí conozco varias personas y pues personalmente eh, en esa búsqueda de, de información y, y, y de conocer por qué pasa lo que pasa, pues estoy estudiando. Pero sí, sí, y sí hay bastantes, solamente que no, no se muestran así como públicamente, como que, hey, yo siento a los espíritus, hey, son porque mutantes. el que hace, no, el que hace eso así es buscando otra cosa, no sí. el bien de las personas, sino otros intereses particulares. So, son como los mutantes que no quieren ser este, reconocidos, porque dice sí, Face también. al azar, sí, de hecho, cuando hablo con él, siento que no se burlan, y sí si me, si me tomo en serio, igual las personas que han estado conmigo, cuando veo o siento sombras, ruidos, cosas, etcétera, o sea, es que es difícil, sí, cuando alguien tiene la intuición, eh, que ande diciendo, siento esto porque la gente va a empezar a decir que está loca, ¿no?, Sí, y hay otra cuestión, por ejemplo, están un grupo de personas, tocan el tema paranormal, hay una persona que tiene el don y dice, mira, yo tengo la capacidad de escuchar los espíritus y escuché que la abuelita de tal persona va a fallecer, entonces las otras personas ya por querer estar bien, por aparentar, ay sí, sí, yo también y yo siento, y se me paran los pelos y bueno, empiezan a hacer una cantidad de cosas, entonces no toman en serio esto y pues de verdad que esto es algo a lo que hay que prestarle atención, eh, hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y eso es como un, eso es como un regalo que la vida te da, ¿no? ¿Un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad? Sí. Ok. Pues lo, lo que ven son callados, dice del del Card, lo que ven son callados. Sí, hay, hay gente que a lo mejor ve fantasmas y demás cosas y se lo calla, no lo dice. Diana, deberías estar todas las noches en las transmisiones Franklin Franco. Diana, tú tienes tus transmisiones. ¿A qué hora es tu transmisión de Hablemos Sin Tapujos? ¿Y a qué hora es la transmisión paranormal? ¿Y qué fechas, qué días? Cuéntanos un poco para la gente que te está escuchando ahorita y que quiere saber dónde verte también. Bueno, para Hablemos Sin Tapujos, las transmisiones son los miércoles a las 8 de la noche por Instagram, diferido en YouTube y Facebook. Y el programa paranormal El Búho, que lo hacemos aquí en la Casa Productora Online con Eduardo Vargas, que es el director, lo hacemos todos los sábados a las 9 y media de la noche. Entonces, ah, tienen es. un día específico los sábados a las nueve de la noche Nueve y media habla sobre un tema sí, eh, le pedimos también opinión a las seguidoras qué tema les gustaría que investigáramos que mostráramos eh, así evidencias o casos o que nos cuenten sus casos y también pues los mostramos obviamente con autorización de las personas y otras cositas más Ahí está, ya saben, si quieren seguir, seguir a Dianita con los temas sexuales sin tapujos los miércoles y si quieren seguir el tema paranormal los sábados ahí en el búho. Oye, Dianita, ¿tú sabes entonces sobre el evento que me habían invitado a Colombia? ¿Sobre algo de como un, unas un, conferencias paranormales y demás? Bueno, yo tenía entendido hasta el año pasado eh, que te estaban esperando creo que eran los de Urantia que estaban organizando esta cuestión. Ajá. Eh, tocaría hablar con Álex y con Isa eh, para ver la posibilidad, pues obviamente para que estés acá con nosotros y obviamente invitadísimo acá al programa, al para que también compartas con los seguidores que, que te apoyan desde este lado. Me gustaría conocer lo de la Academia Urantia, ya me, ya me llamó la atención, aquí dice la gente que, que abra mi academia, yo puedo darles clases en línea, como ahorita. <risa> Porque la, usted, la suya es presencial, o sea, la gente va. En este momento eh, se va a implementar mitad presencial y vamos a seguir con la virtualidad, pues por la cuestión del COVID y todo eso. Ah, ya. Sí, aparte de allá en Colombia sí respetan mucho lo, las reglas del COVID y eso, ¿no? Pues la gente se tiene que cuidar, aunque hay unos que no hacen caso. Esos culicagados a veces no hacen caso y por eso es que se enferman. Esa palabra culicagado, eso sí suena como muy fuerte. En México sí suena como una peladez de Anita en, en transmisión. No, no puedo ni repetir lo que dijo de Anita en transmisión. ¿Qué significa eso? Eh, Significa niño travieso, niño inquieto, o zumbambico, o zumbambica, que es un niño inquieto. <risa> Su, Hola, ¿cómo están? Saludos desde Colombia, dice Steffi. Mira, ya empezaron a llegar colombianos, apenas empiezan a hablar colombiano y comienzan a, a, a entrar colombianos a la transmisión. Entonces, ah, bueno. niño inquieto. Pues es sí. mejor decir, ¿hay muchos niños inquietos en Colombia? A ah, decir, ¿hay mucho culicagado? O sea, eso es <risa> horrible. Y te cuento que acá lo dicen mucho. Y por ejemplo, en el Valle del Cauca, que es el departamento pues, donde nací, es <ríe> a diario que tú le dices a un niño, a una persona que no se está quieta: Este tal. <ríe> ah, o este es un bambico, o este es un bambica. Sí. Zumbambico. Este es un bambico. <ríe> Zumbambica, me parecen esos nombres como Zumbambico, Zumbambica. Me parecen como nombres de duendes, de duendes como de, de demonios chiquitos. El zumbambico se aparece en la región noreste de Colombia. Oye, y zumbambico también tiene eh, significado para decirle al diablo. Y eso se ah. da en la costa norte del país. Oh, o sea, sí tiene, tiene nombre como de, de diablo, zumbambico. Sí, también. <risa> Cosas raras. Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Colombia. Gracias, Tefi. Se oye pelado eso de culicado, dice Beatriz, que sí se escucha muy pelado eso. Diana, ¿es parapsicóloga? Dice Ángel Ariel Mendoza. No, yo no soy parapsicóloga, yo estoy estudiando parapsicología, soy estudiante de parapsicología. O sea, eres, eres, beca eres pasante. Sí, soy, estudiante, <risa> soy estudiante, soy estudiante, estoy aprendiendo. Okay, to, o sea, como que todavía dices, todavía no soy parapsicóloga. No, para eso uno le falta mucho y uno tiene muchísimo que aprender porque son diver, diferentes ramas, que la alfología, que la ufología, que la medicina tradicional, que el budismo, que reiki, bueno, una cantidad de cosas, uy, es mucha cosa. Oh, bueno, sí está profundo eso. Entonces, si ¿sí hay algo colombiano, gracias a las novelas de Jimmy Gutiérrez, no sé quién es Jimmy Gutiérrez. Diana Benítez, ¿qué opinas de los tantos casos de personas que tienen ese don de ver, escuchar cosas por el cual lo hacen pasar por esquizofrenia? O sea, ¿qué opinas de aquellas personas que sí tienen el don, pero la gente piensa que tienen esquizofrenia? Bueno, lo que les puedo decir es, por la falta de conocimiento y de decir, hombre, voy a averiguar, y me voy a cerciorar con un especialista si realmente una persona tiene el don o tiene un desorden eh, mental. Y es muy fácil eh, identificar estas cosas porque primero pues hay que actuar en la lógica. ¿Cómo es la vida de esta persona? ¿Es una persona estable en todos los sentidos, en todos los campos? O sea, es como... Eh, a ver, un ejemplo, Pepito Pérez eh, trabaja, estudia, tiene su familia, normal, o sea, lo ves como una persona normal. Si tú no ves un factor como que llame la atención y como que digas, uy, es que aquí pasa algo raro, pues obviamente no. Pero las personas que tienen el don normalmente son personas común y corrientes. Y como te digo, no andan diciendo, ay, yo tengo el don, ay, yo puedo ver muertos, ay, yo puedo escuchar espíritus, no porque con eso no se juega. Las personas que tienen este don son muy conscientes y por ende lo llevan con mucho respeto, porque así debe de ser. Y como lo decía antes, el tener un don es un regalo y es de mucha responsabilidad. Y si tú no respetas eso y juegas con esas cosas, pues obviamente va a tener consecuencias. Pues ahí está la respuesta de Dianita. Quiero agradecerle a Mariana Borges por... Los 2,500 likes allá en YouNow, gracias chicos por apoyarme, Alan Balcázar también, gracias mi hermano, gracias por ese apoyo, gracias por las estrellitas que me están dando ahí en Facebook, gente píquenle a las estrellitas, denle ahí, estrellitas, estrellita, estrellita, estrellita, denle por favor, y en TikTok pues... Los eh, diamantes, ¿dónde están los diamantes en TikTok? Gente, por favor, apóyenme con eso. Y los superchats son importantísimos en las transmisiones. Gracias. Vamos a seguir viendo los mensajes que nos han mandado al correo para ver qué más historias nos cuentan. Aquí tenemos a... Se dice, saludos. Hola, Oxlake de Transcriptor. sale? Saludos. Todavía sigo bloqueado de YouTube. Chat, gracias. Saludos. ¿Quién te bloqueó, mi hermano? ¿Y por qué te bloquearon? Soy Andy Benz Dice que lo bloqueó ¿Melissa te bloqueó? ¿Pero cómo fue eso? No puede ser esto Hola Usla, conseguí una revista de críptidos Muy interesante, esta es la portada No, no hagan enojar a Melissa Por favor, gente Espero que Melissa no esté viendo eso Porque ya no va a querer venir con ustedes Por groseros Dice que es reptiliana Que se enfurece No, no manchen ¿Qué, ¿Qué más dice la revista? Déjame ver. Dice la revista. Oxlack, investigador de History Channel en la entrevista a Josué de la Mano Pel peluchona en la página 45. Conoce a Violeta y a Elena, las hermanas y a mesas, página 18. Eh, el jeque de Dubái, Israel se cae de su camello, página 74, página 27, Multiverso, Awitz <risa> ah, contra. ¡Oh, buena! Año 2, número 69. 45 pesos en todo México. Rupias en la India. 20 rupias en la India. Y la alarma. Captura a una mujer reptiliana que se enfurece cuando le dicen... ¡Estrellita! No se pasen. Bueno, fue muy... este, Fue muy... Eh, creativo. No había visto esto. De veras que ustedes... Se pasan de listos con esto que hacen, pero bueno, no lo vamos a pasar porque, ¿qué tal si nos está viendo Melissa? Y ya no quiere volver a verlos, y eso no va a estar bien. Vamos a ver, dice, ¡a ah, caray, a ah, caray, este, a ah, caray. Dice: hola amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció mi bebé? Te extraño muchísimo, mi amor. Dios, déjame, ese no lo voy a poner, ese es un es un mensaje que es personal. No voy a quitar No, no es cierto, lo vamos a ver A ver de quién es Vamos a verlo, no es cierto porque si no voy a tener problemas Te amo tanto, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de conocerte y Compartir con nosotros tu amor, cariño, tu amistad, tu cariño Eres único Rubén Te amo bebé, te adoro, te necesito conmigo para siempre Amor, por favor, te amo bebé ¿Quién es Rubén? ¿Por qué le mandaron esto? Dice: Yo no encuentro las palabras correctas para explicarte todo lo que me hace sentir. Jamás había sentido esto y es tan lindo. No quiero separarme jamás de ti. Eres mi hombre perfecto para todo. Tú me haces sentir muy feliz. Gracias, mi Rubencito O sea, ¿por qué alguien? Y manda foto. ¿Qué onda con esta foto? ¿Quién será, quién será la que escribe? La muchacha o la señora? ¿Tú cuál crees, Dianita? Tú con la punzada, ¿cuál crees que sea de las dos las que le escribe esto a Rubén? Yo creo que la persona que ama tanto a Rubén no tiene el valor de decírselo y, y bueno. Lo escribe, lo escribe de cualquier lado, ¿no? Total. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos crees que sea? ¿La, la niña o la señora? Mm. Yo creo que es la señora, porque tiene cara de pícara. La señora, la con que nunca había tenido un hombre así en mi vida, te amo Rubén. A ver, vamos a ver, ¿qué más mandó? O sea, ¿por qué usan mi chat para escribirse cosas? Ah, mira, aquí tenemos una foto, no la podemos ver lamentablemente ya que nos, ya que nos habíamos clavado en el chisme. A ver, ¿qué más? ¿Quién sabe qué será esto? Pero bueno, hay gente que escribe cosas raras. Vamos a pasar y hola, hola, ¿qué tal? Tengo una historia con evidencias desde acá, de Perú. Pues, pon, mándamela. Mándamela. <coughs> Listo. Vamos a ver a quién más tenemos. Eh, Mandingo era un actor, no por dice alguien aquí. Diego nos manda fotografías y dice, hola Oxlack, buenas noches, te envió esta nota que sucedió esta semana en, en Argentina. ¿Qué opinas sobre este avistamiento? Un gran abrazo desde Argentina, Expedicionario del Desierto. Vamos a ver las fotografías de Expedicionario del Desierto, fotografías de ufología. Vamos a pasar al texto que, des, que dice lo siguiente, a ver. Misterio en Balcarce, se viralizó la imagen de un ovni en el cielo y explotaron las redes. La fotografía Lucía Bismara, se, la, fotogra la fotógrafa Luciana Bismara se encontraba tomando algunas capturas cuando vio en el ob cuando vio un objeto en el cielo con una luz roja en el centro. El hecho se viralizó en redes sociales. Vamos a ver la fotografía. Uy, está interesante. ¿Sí, sí se está viendo? Sí, ¿verdad? Sí, sí se está viendo. Sí, sí se está viendo. Ok. ¿Qué crees que sea? ¿Crees que sea un, un ovni? ¿Qué diría la...? La Academia Urantia de esta evidencia paranormal. Identificar qué tipo de objeto volador es. ¿Tú Porque qué crees? vienen en diferentes tamaños: eh, cilíndricos, en forma de plato, de colores. Este es tipo de sombrero mexicano. Sí, como el, el que siempre se muestra, ¿no? El que siempre nos muestran también. Sí, pero bueno, mira, fíjate, aquí lo raro es que solamente tenemos una foto. O sea, no, aquí vemos que, que la foto fue tomada así a una distancia y que solamente es una. ¿Qué será? O sea, es que sí no se ve como un globo, ¿eh? ¿Será un ave? ¿Crees que sea un ave o crees que sí sea una nave extraterrestre? Ay, este tema, Dios mío. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te metes en camisa de once varas, no? Eh, es que este tema es de odios y amores, ¿sabes? Porque eh, muchos eh, pueden decir, oh, sí, yo veo un platillo volador, porque es lo que te han mostrado. Otros pueden decir, no, eso es un montaje, mira, eso con Photoshop es muy fácil, tú copias, pegas, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Otros que se adentran más en este tema dicen, bueno, no tiene la forma de un avión, de un helicóptero y mucho menos de un pájaro. ¿Qué tipo de nave es? ¿Es una nave especial? ¿Es de investigación? ¿Es de la Fuerza Armada? ¿Es XX? Entonces, bueno, tiene varias interpretaciones. Ahí sí le toca a uno como investigar a fondo. Sí, más investigación sobre uh -huh. este caso porque así la simple fotografía sí nos parece, pues, que pueda ser una nave extraterrestre, un ovni, pero en realidad no lo sabemos y se necesita uh -huh. mucha más investigación directamente, eh, ...con la persona que tomó la fotografía. Por eso es tan complicado el, el poder dar resultados sobre evidencias paranormales... ...porque además la gente no tiene el tiempo para esperarse. O sea, una investigación como esta nos tardaríamos bastante tiempo... ...y cuando ya tuviéramos los resultados a la gente ya no le interesa. Sea verdadero o sea falso, simplemente la gente... ...pasa de largo la hoja y, y ya no quiere saber sobre ese caso. Por eso es difícil determinar al instante que veas una cosa como estas, si es verdadero o falso. Simplemente podemos compartirla y opinar al respecto, como lo ha hecho Dianita, que no se ha metido en camisa de once varas, ¿verdad? Bueno, sí. que por acá en el chat dicen que es la nube de Goku. Vaya una a ver. <risa> La nube de Goku. Eliber Pérez nos mandó cinco dólares. Gracias, Eliber mi hermano. Dice, hola, Oxla, buenas noches. Solo te quería preguntar, ¿has escuchado del OVNI de Puebla? Bueno, es que hay muchos ovnis en Puebla, mi hermano. ¿Cuál de todos los ovnis en Puebla? Cuéntame o si tienes alguna evidencia para que nos la muestres. Mándalosla, por favor. Pues aquí esto fue lo que pasó en Argentina. Vamos a ver, a, a ver qué más tiene aquí. Dice, hola, buenas noches, Oxlack. Te cuento que yo sufro cada tanto de parálisis del sueño. Y eso es cuando uno junta mucho estrés. Yo ya me acostumbré y he experimentado diferentes tipos de parálisis siempre hago mucha fuerza para despertar y siempre me funciona, gracias a Dios en mi humilde opinión, no creo que sea algo paranormal ese tema, bueno, como siempre, al pie del cañón, te felicito por tu programa, te mando un fuerte abrazo gracias a Omar Fernández por un super sticker de 25 pesotes, mi hermano, gracias por el apoyo allá en el super chat por estar eh, compartiendo estas experiencias paranormales aquí con nosotros, estamos en vivo y en directo, son las 9.50 de la noche, hora del centro de México y en Bogotá, son las 10.50, ¿verdad Diana? Así es, 10.50. 10.50, vamos a leer esta otra historia que dice lo siguiente. Hola Oxlack, sí, vamos. Hola Oxlack, tengo una historia de mis amigos imaginarios. Esta historia es de un amigo llamado Julio. Él tiene dos hermanas pequeñas. Cuando pasó esta historia, la hermana más chica era la que tenía un amigo imaginario llamado Pato. Y siempre jugaba con él y decía que en parte de la casa se encontraba... Ah, ya, ya, esa historia ya la había contado una vez. Aquí la mandó otra. Ok, so, esta es otra historia. Sí, la de Pato ya la había leído y esta es una nueva. Dice, hola Oxlack, buenas noches, soy de, yo de nuevo. Y quisiera contarte algo que pasa y me pasó. Para esto tendré que contar las primeras cosas que me pasaron. Yo vivo con mis padres, ellos a veces salen fuera y me quedo solo. Yo no tengo ningún problema con eso, ya que por cuestiones de escuela u otras cosas, no salimos muchas veces juntos. Ya llevamos varios años viviendo en la misma casa y desde que llegamos yo siento como si algo te mirara, pero no le doy mucha importancia. La casa fue bendecida antes de que nos cambiáramos por completo aquí. Y así pasaba el tiempo y yo seguía con la misma sensación. A veces sufría de parálisis del sueño. Hoy en día ya no tanto. Después empezaron a escucharse ruidos en la casa como golpes, pasos o rechinidos. Al principio pensamos que sería una vecina haciendo ruido o algo por el estilo, pero a veces la vecina no se encuentra en su casa y así se llegan a escuchar los ruidos. Y un día tuvimos una visita familiar en la casa y yo me pasé a dormir al cuarto de visitas, ya que ahí solo había una cama individual. Y al estar dormido en la noche, sentí esa sensación de que alguien estaba mirando y no podía dormirme. Hasta que abrí los ojos y dije, voy a voltear para ver si hay algo ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que vi una sombra negra sentada en la otra cama, viéndome fijamente. Realmente me asusté y pensé, ¿qué será eso? Mientras seguía sintiendo cómo me veía, hasta que dejé de sentir esa sensación y me quedé un rato despierto para ver si pasaba otra cosa. Pero nada, y esta sombra ya había desaparecido. Después me dio curiosidad y marqué a un programa de radio, expuse lo que me pasó y me dijeron que tal vez a un familiar se le pegó este ente y decidió quedarse aquí que le rezara en la noche con las luces apagadas y pusiera unas velas y pues tal vez por todas las películas de terror que he visto, dije tal vez no sea una buena idea. Así que lo dejé pasar. Años tuvimos, años tuvimos un gato y ese gato se erizaba la piel se erizaba en la puerta principal de la casa. Yo no quería pasar muchas veces y cuando estaba dentro de la casa solo se la pasaba mirando hacia arriba de la escalera. Un día solo estábamos el gato y yo y ya era de noche y empezaron a crujir los muebles que hay en el segundo piso y se escuchaba cómo movía las puertas y el gato se erizó y se quedó así por un rato. Yo no me moví porque sí, se me, porque sí me sacó de onda. Pasó eso y subí y todo se encontraba bien. No había nada tirado ni nada por el estilo. Todo se encontraba bien. Ventanas cerradas, todo. Y así siguieron pasando cosas pequeñas como ruidos, golpes. Y un día por la tarde, siendo las seis o las siete de la tarde, noche, yo me encontraba en mi cuarto y mi madre es, eh, es muy dada a rezar el rosario por la tarde. Y yo, ten, yo tenía entendido que habían ido a un bandado. O sea, ella no se encontraba y escuchaba como si alguien... Cuchicheaba abajo como cuando hay varias personas en un velorio rezando. Pregunté, mamá ya llegaste y seguía escuchando ese ruido. Bajé y no había nadie. Eso sí dije, qué raro, qué miedo. Y así han seguido pasando cosas a mi prometida, no le gusta quedarse en mi casa, ya que dice que la asustan mucho y escuchan ruidos diferentes a los que escucho yo. ¿Qué opinas Oxlack? Iré consiguiendo evidencia para demostrar lo que digo o bueno lo que pasa en mi casa, saludos buenas noches, pues yo opino que te portas muy mal y por eso escuchas tantas cosas malas porque el mameluco está en tu casa, ¿sí o no? Dianita, el mameluco le quiere hacer algo malo <risa> el, maluco. <risa> ah, el maluco El maluco, el maluco yo veo que el maluco está ahí en su casa. Oye, ¿tú, ¿tú sabes cómo se puede ir el maluco de una vivienda? ¿Cómo lo puedes ahuyentar? Bueno, eso es muy sencillo. Y vuelvo a poner el ejemplo del ladrón. El ladrón va por la cuadra, ve la puerta de la casa abierta, pues se entra. Lo que pasa es que muchas personas en su cotidianidad tienen acciones, tienen pensamientos, expresan cosas o sienten cosas no muy agradables y eso abre puertas, abre portales, abre espacios, abre mundos, abre entradas para esas cosas no tan buenas. Entonces, si tú adentro eh, tienes esas cosas maluquitas, no te has nutrido de las cosas buenas, pues llegan... Los, de, los del mal y dicen, ah, bueno, yo me siento cómodo aquí y me quedo en casa. Y es muy difícil que salgan porque sí. Entonces, ¿cómo se puede sacar un espíritu de una casa? Primero, pues empiece a vaciarse por usted mismo. ¿Qué acciones tiene cotidianamente que no le están trayendo bien? Segundo, ¿qué acciones está haciendo frente a las demás personas, con su pensamiento, su sentimiento, con su palabra y su acción. Tercero, ¿qué otras puertas estás abriendo para que esas cosas malucas entren? ¿Estás jugando la tabla Ouija? ¿Estás prendiendo velas o estás haciendo brujerías o estás haciendo cosas y como no tienes el conocimiento, no lo sabes hacer y atraes cosas malucas? ¿A quién has maldecido? ¿A quién has deseado el mal? Entonces o sea el maluco no llega así de, de gratis, sino claro. que cómodo donde hay eh, donde hay personas que hacen o, o hacen cosas malas o no o se portan mal o, claro, o, claro o sea que en un lugar donde hay personas muy a, dadas a, a la religión o muy decentes, muy educadas, etcétera, el mameluco no les llega. La intención, Oxlack. Ahí va la intención, porque conozco muchas personas que dicen ser devotas, y con esto no quiero entrar a chocar porque soy, eh, tengo mi creencia espiritual, pero conozco muchas personas que se muestran como intachables, como que no, como se te ocurre la que va a la iglesia, la que hace rosario, pero internamente eh, eres oscuridad, o sea, afuera te muestras como luz, pero adentro eres oscuridad. Oh, con el lado oscuro. ¿A ti te gustan más eh, los Jedi o los Sith? <risa> eh, <risa> tengo que responder ahorita. <risa> <risa> yo creo que también te estás yendo por los Sith, ¿verdad? ¿Cómo? Te estás yendo por los Sith. Eh, mmm, yo creo que los Jedi. ¿Sí? Sí. Por acá me qué? están sapeando. No, sí. Reyes Rey, es Rey dice: Un buen consejo de sacar un fantasma de la casa es abrir la llave de la estufa y desaparecen en corto. No manches, ahí explota toda la casa. ¿Cómo crees? Imagínate que los espíritus sean como gas. O sea, si fueran como gas los espíritus pues si sí les prendes fuego y, y, y los ahuyentas, ¿no? O sea, como que se inflamarían, como que se, se quemarían si fueran como gatos espíritus. Pero, eh, pues hay varias, varias eh, eh, leyendas o formas, historias y demás de cómo se puede sacar un chamuco de, de una vivienda, pero creo que la que dijo Diana es, es correcta. Eh, si quieres sacar al, al chamuco o al mameluco de ahí, pues primero tendrías también que limpiarte tú, saber si estás haciendo las cosas correctamente, si tienes buenas intenciones o no, porque no importa que lo saques. Si sigues siendo tú una persona que, que no es bondadosa, que no hace las cosas correctas, entonces seguirá atrayendo ese tipo de espíritus a su vida. Así es, por acá. Uy, ¿qué hubo, Parce? ¿Qué hubo, Parce? Un saludo Qué muy paz. paisa. <risas> Diana Benítez dice: el matatán, ¿el matatán no, no es el diablo también? Eh, sí, también se le puede llamar al. Ah, también sí, el matatán. O sea, en Colombia le puedes decir como sea el diablo: el chirrin chinchín. El... Es que tiene sus, tiene <risas> sus particularidades. <risas> El chin chin el mameluco, el matatán, el dale-dale, o sea, tú te puedes decir al diablo como sea en Colombia. Betty al fin Parra. es el diablo. <risa> Betty Parra, un abrazo, tocallita, dice, Betty Parra, Beatriz, G. allá en Yunao. hola Andrea también, Jonathan, Betty también es el, el mejor Oxlac, un saludo siempre al pendiente del canal, gracias Ray, no te vayas a ver extra normal con el vampiro canadiense, Sí te estoy leyendo, pero como estoy leyendo también las, la transmisión de acá, y estoy leyendo los mensajes que me manda la gente, pues tengo que estar en todas las pantallas al mismo tiempo, y por eso no, no leo todos los mensajes, pero sí estoy al pendiente de que de quién está aquí en los chats, no te vayas a ver extra normal, es que me dice que se va a a ver extra normal, que porque no le hago caso. El, el sacasmeo, el Sancasmeo, el Sancasmeo, el chanclotas. Alex elvico un abrazo. Vamos a ver qué más nos han mandado por acá. Dice alguien, siento la punzada. Vamos a ver este. Vamos a ver, dice, siento la punzada. Ok, está, no, yo no lo están viendo ustedes, ¿verdad? Ahí va, miren, ahí está. Dicen, siento la punzada. Y manda esa imagen. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, <coughs> Aquí, este mensajito. Vamos a ver si podemos descargar esa imagen. Dice yo, Ale. Oxlack, mira mi foto. Hola, Oxlack. Esto pasó en Salamanca, Guanajuato, hace unos días, como a las 9 de la noche. Ahí donde está parada es una preparatoria. Ah, mira, es como una bola de fuego. Yo creo esto. Allá en Colombia, ¿cómo se les llama a las bolas de fuego? bolas de fuego, igual. O sea, no, pero no son, no les llaman brujas, creo que les llaman la candileja, ¿no? Eh, sí, también, es que, bueno, acá hay muchos mitos, <ríe> y más en la zona cafetera del país, entonces, a diferentes deidades o espíritus o representantes de la naturaleza que se muestran de diversas formas, entonces, mm. se le atañen ese tipo de Digamos que significado connotación. Entonces ven un fueguito, entonces pueden decir que es la candileja, o puede decir que es una salamandra gigante, o puede, ¿Una salamandra ¿verdad? gigante? Sí, que es un elemental del fuego. O bueno, infinidad de cosas. Una salamandra gigante, ¿cómo una salamandra gigante? Una salamandra es un animal, ¿no? Eh, sí, es un animal, pero también es un elemental. Ah, sí. Y como es canta. del fuego, ajá. Como Charizar. Como Charizar. Es oh, como sí. cuando tú prendes la vela, que tú sí. ves que el pábilo empieza a hacer como unas chispitas. ¿El pábilo nábilo? El pábilo. El pavilo. Pábilo nábilo, ¿no? El pábilo návido Es que que dice el pábilo návido Bueno, esa vaina. Ajá. El pábilo entonces echa chispitas cuando prendes la vela. Sí. Sí. Entonces, esa vaina es la salamandra. Las salamandras del, del fuego. Eso, eso es esoterismo, ¿no? Lo de la salamandra. Sí, son elementales del, del fuego. Ok, es una torre de Pemex. Dice, vamos a ver, creo que nos mandó un video aquí, en esto mismo. Vamos a verlo. Esperamos que se reproduzca. Ah, pero ¿qué creen, gente? Que yo les traigo. Ah, miren, si sí se ve. Oye, está bueno. Sí se ve como una bola de fuego. Mira, ¿sí lo estás viendo? Sí se ve, ¿verdad? Puede ser un globo. A ah, eso sí, muy Una bien. Una lámpara. Puede ser un, un globo este, de cantoya, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cómo se le dicen esos globos que llevan lumbre adentro? Se me pasan. El... Farolitos, farolitos también. Así les llaman farolitos. Acá son globos de cantoya. <risa> Faroles, sí, faroles, parolitos. Me gustó este video, sea o no una bruja. Eh, me gustó porque casi no hay videos donde se, se graben ese tipo de brujas o las bolas de fuego. Entonces está padre porque sí parece, así se ven más o menos las bolas de fuego. Cuando, si alguien no ha tenido la oportunidad de ver esas bolas de fuego, así se ven más o menos. De, depende de la distancia. Y obviamente en, en presencia se ven cómo sacan chispas. Entonces eso, eso es muy raro, es uno de los enigmas que existen en nuestros países latinoamericanos. Y me pareció muy bueno este video, me gustó. No sé si sea una bruja, pero para ilustrar cómo se ve una bruja está muy bien, me gustó. Vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí lo voy a poner guardado porque quiero descargar ese video. O mejor lo descargo aquí, a ver, aquí no lo puedo descargar, sí, sí, sí lo puedo descargar, listo, ya descargué, en descargas, ajá, exacto, y este también, descargar, para después hacer un, un videíto, se <coughs> Salamanca, Guanajuato, eso fue en, aquí en México ahí es donde está parada es una preparatoria muy bien, está interesante ese video que nos lo hayan mandado vamos a ver este mensajito es otra historia y dice buenas noches Oxlack, te saludo desde Costa Rica te voy a contar un sueño que por lo general me sucede una vez al año no recuerdo en qué momento lo dejé de soñar pero estuve varios años repitiendo el mismo sueño en el sueño puedo verme a mí mismo durmiendo en la cama alcanzo a ver lo oscuro de mi habitación las cortinas de las ventanas y una paz agradable. Al rato puedo sentir cómo el ambiente se, se va poniendo tenso y como si alguien estuviera al acecho mirándome hasta que llega el momento de sentir el ambiente muy pesado y una fuerte presencia que me dice, «Tú vienes conmigo» y me termina arrastrando agresivamente. En ese momento es cuando despertaba asustado y podía sentir cómo en la habitación se seguía sintiendo esa fuerte presencia. Lo curioso es que me sucedía una vez al año desde que era pequeño. ¿Has leído o topado con algún caso similar? De repente sueños o pesadillas seguido. Pues claro, sí. Pues como lo hemos platicado desde el principio del programa, creo que la mayoría de personas que tienen una experiencia paranormal para contar son similares a estas. Les sucede en ese estado de, de somnolencia, de sueño o de un sueño profundo. Y es donde seguramente nuestro espíritu se sale, ¿no, Diana? Sí, así es. Muchas personas tienen este tipo de, de experiencias. Eh, lo que yo les digo es no se asusten, porque uno tiende como a, ¡ay! A, a espantarse con lo que no conoce. Entonces, traten de estar serenos, traten de estar tranquilos. Yo sé que es difícil, pero se puede lograr para que eso pues no siga recurriendo en sus vidas y también váyanse preguntando y vayan examinándose por qué le sucede lo que le sucede. A veces no es eh, tan común que a una persona le pase frecuentemente, eso quiere decir que hay algo de fondo, entonces hay que empezar a revisarse también. O sea que puede tener una situación psicológica. Sí, claro, total, total. Muy bien. Claro, o sea, si ya ha estado soñando eso, si ve que ya es algo repetitivo o que le sucede, eh, es por algo. Todo tiene que ver, tiene, que, tiene un porqué. Entonces, si es molesto, pues sí hay que buscar la razón. Y si simplemente es como una experiencia, bueno, sucede por algo, pero si no afecta tanto a tu vida, pues entonces no hay tanta razón de, de investigarle. Aquí tenemos un mensajito y dice... ¿Eh? La muerte de Awit significa cambio y el cambio de etapa psicológico sobre el lugar que está. No creo que sea físico, sino espiritual. Será una transformación. Yo he escuchado voces y he peleado. Fue horrible psicológicamente, pero pude ver el futuro de algunas personas. Hoy, después de esa pelea, ya mi historia es distinta. Acabo de escuchar mi voz y es terrible. No habrá entendido nada a los espectadores. ¿De quién, de quién habla? ¿Quién, ¿Quién habla? ¿Quién será esta persona? A ver, vamos a escuchar esta, esta persona Esa es música Ok, no sé quién haya sido Cosas raras escriben aquí en el WhatsApp Tenemos un video Dice, ¿Qué onda Oxlack? Buenas noches, te estoy viendo ahorita en YouTube Y quería enviarte estos dos videos Tal vez ya los viste o no sé Pero te los envío para que los analices Saludos, vamos a ver el primero Son 53 segundos Vamos a verlo Ok, se ve como un video, como una cámara dentro de un vehículo. Alguien está... Alguien está llamado por celular. Voy a quitar el audio. Y hay una, una criatura atrás, en el asiento de atrás. Y después trata de salirse esta persona y se sale. Y estamos nuevamente viendo el video donde está este... Este como un niño, como un demonio en el asiento de atrás. Se ve aterrador, ¿no, Dianita? ¿Cómo lo ves? Ay. ¿Lo estás viendo? Ah, sí, sí, lo estás viendo, sí. Cuando yo veo este tipo de videos, siempre pienso, o sea, por la posición de la cámara, que es fake. Sí, claro. O sea, porque... que está preparado. Claro, porque ¿qué tendría que tener? Estar a una cámara ahí grabando, ¿no? Sí, es que me da esa impresión. Además, se ve demasiado nítido y los seres, eh, pues, de bajo astral no se ven tan lúcidos, como tan, tan palpables como nosotros, que nos podemos tocar. O que tan, tan materiales, tan físicos. Sí, y eso sí se ve real, o sea, como que estuviera un niño ahí, como un niño con una máscara o algo así, ¿no? Sí, me da esa impresión de que es un niño que está, que lo han maquillado y lo han puesto allí. Como que asómate y no sé, me da esa impresión. Es un culicagao. Es un culicagao. <risa> es <una pre> <risa> Saludos, dice Jonathan. Betty Parra también. Está aterrador el video, pero me parece que simplemente es algo hecho también. No creo que sea real. Está muy bien hecho para espantar, pero nada más creo que no pudiera ser una evidencia paranormal real, tenemos dos videos el siguiente es este, vamos a verlo le quito la música porque pues puede tener derechos, pero estamos viendo como una tela que se arrastra ok, fue rápido el video, vamos a verlo nuevamente ahí como que cae algo como que una manta, pero después comienza a arrastrarse esa misma manta. Bueno, ese está raro. Pudiera haber sido hecho, sí, si, si le amarran un hilito y hacen eso, ¿no? Total. Es fácil Total. Decirlo, ¿no? Y porque no nos damos cuenta si al otro lado hay una persona escondida jalando el hilito. Entonces. Exacto. A, a la. a la Academia Orantia llegan. Eh, ¿Evidencias paranormales? Sí, llegan muchas personas en busca de, pues de soluciones, eh, con sus inquietudes. Mm, también los buscan mucho y por lo menos acá nosotros en el programa paranormal también nos buscan porque tienen diversas situaciones. Pero lo que hay que identificar es eso, si realmente es un caso real, es algo psicológico o... Es otra condición, entonces juegan varios factores y toca empezar a hacer un estudio previo. Por eso les decía que estas cosas de lo paranormal hay que tomarlo como usas mucha seriedad, precisamente por los videos que estamos viendo, eh, muchas personas se inventan o hacen cosas para causar en otras eh, diferentes emociones y lo toman como un juego. Y cuando realmente suceden, pues ahí es cuando la gente dice, ¿y ahora a dónde acudo? Eh, con quién puedo hablar, quién me puede ayudar. Mira, dice Carvajal, sin 591, tus videos están como los ovnis, nadie los puede ver, es que como me están viendo desde TikTok y solamente me ven a mí, no ven la pantalla, entonces por eso no pueden ver la gente de TikTok y de YouNow los videos que estamos mostrando, pero pues se los describo, voy a ser descriptivo con los videos o fotografías que veamos, para que al menos se las imaginen, si es que no quieren cambiarse a YouTube o a Facebook, eh, y, y quieren seguir en, la, en las plataformas donde estamos ahorita, como Betty, con Jonathan, y es que cada quien, ¿sabes, Dianita?, aquí como que cada quien está en sus chats, y ya se acostumbraron a estar con, con sus mismos amiguitos de siempre en el chat, y les gusta ver las transmisiones, porque, pues, aparte, platican en el chat entre ellos. Angélica García, un abrazo, gracias por los likes, Jacqueline Vázquez. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿A, a ti no te, no te pasa que en tu, en tu chat de... Hablemos sin tapujos, ¿no quieren andar ligando? Eso pasa. Y es, es normal porque se forma una comunidad, se vuelve una familia. Es como el grupo eh, de tus seguidores a los cuales pertenecemos, que estoy metida en el Oxlatosos, Oxlover, Maggie Ox, Oxgirl, todas las Ox. Entonces, <risa> <risa> cada grupo tiene como, como su caminar como sus parámetros, su lenguaje y esa cercanía, ¿no? Que se vuelven muy familia. Entonces, cuando falta alguien en la familia o cuando pasa algo, como que, bueno, ¿qué pasó? Y todos empiezan a reaccionar. Pero eso es claro, como ¿eh? una bolita, sí, eso es como una bolita de nieve. Entonces, sí, pasa bastante. Como hace rato estaba preguntando por Israel Ventura. Desde hace rato estaba pregunté, y pregunté que si no estaba Israel, que dónde está Israel. O sea, sí se extrañan entre, entre ellos en el chat. Pero la pregunta fue... En tu transmisión, en tu chat, ¿no se andan enamorando ahí? ¿No andan diciendo, hola, ¿cómo te llamas? ¡Uy! No, no, no dicen ellos, entre ellos en el chat. ¡Uy, claro! ¡Uy, hayan salido, mejor dicho, enamorados, familia, <risa> primos! Eso es, dame tu número, eso es, pásame el WhatsApp, da, la la la la, bueno, tantas cosas. <risa> <risa> hasta madrina, hasta madrina me ha tocado ser, entonces. <risa> ah, ¿sí? <risa> sí, sí, sí, sí. Fíjate, aquí en, en, en TikTok preguntaban tu Instagram. Bueno, el Instagram eh, es arroba hablemos-sin-tapujos. <risa> hablemos-sin-tapujos. Ajá. ¿Así? O... Ajá, o el del programa El Búho. No sé si Eduardo por acá en los comentarios me ayuda. Eduardo es el director de Onla, que lo tengo aquí al lado. Okay. <ríe> si me puede ayudar allí con, eh, con las arrobas de eh, El Búho para recordar. Ah, perfecto, para que lo sigan ahí, en, lo, en el chat de YouTube o el de Facebook, ¿dónde va a aparecer? En el de YouTube. En el viendo. de YouTube. Va a pasar en uh -huh. el de YouTube. Los arrobas del, de los Instagram de hablemos sin tapujos y de eh, online de hola se llama la online. o n l a g online o sea como Oxlack. Mm, parecido por ahí salió <risas> digamos las raíces son diferentes sí. pero somos de la misma familia okay. <risas> Dice, like, mandé unas fotos de tu aparente fantasma en la casa de mi novia en whatsapp para que diana las pueda revisar steven0492 unas fotos de un aparente fantasma en la casa de mi novia de whatsapp steven4 vamos a ver vamos a buscar las fotos de steven a ver si sí. es que ya escribieron muchos aquí mandaron fotos steven cuál será steven pues, escríbeme steven yo soy steven porque si no, no voy a encontrar tus este, fotografías, mi hermano. Vamos mientras a ver qué más nos han escrito aquí. Oxlack, a mí me pasó una vez lo de, Ah, otra vez, aquí hay otro, Rodrigo Rosas, que dice que a él le había pasado una vez lo del parálisis del sueño también. O sea, que les, les digo que a muchos les pasa eso, o casi todos. Esto me pasó en mi negocio, se ve una mancha negra y después un aro pasar... Vamos a ver este video de cámara de seguridad que nos están mandando de un negocio. A ver qué es lo que se ve en este negocio. Ok, esa este es como una, como una donita. A ver, vamos a volverlo a revisar. Primero pasa como una esfera. Y una, después como una cosa ahí que sube y baja y después una esferita. Y eso es todo. Eh, piensan que es algo extraño. ¿Qué tú qué crees, Janita, con este video? Mira que eso pueden ser orbes. ¿Qué son los orbes? Son eh, seres de luz pequeñitos de la naturaleza. Simplemente es eso. Seres de luz de la naturaleza que están en un plano más más bajito que el de nosotros, pero son seres de luz. Ok, seres de luz, dice Dianita, ¿qué puede sí, ser? Sí, de hecho, de hecho la, eh, en muchas fotografías, y ahí les dejo de tarea, revisen sus fotografías, las que tienen en físico o las digitales, bueno, ahora las digitales no tanto, pero en las viejitas se ven mucho las bolitas de luz, y a veces son seres desencarnados también, que, que vienen a, a saludar seres desencarnados que vienen a saludar. Mira los dibujos, hice un logo para Melissa. Ah, ok. Quiere Akira Drauz que veamos los dibujos. Vamos a ver los dibujos. Gracias, mi hermano, por esos 20 pesotes Akira Drauz. Gracias, mi hermano. Vamos a ver, Mía, si vieras las cosas que te pone, que te pone Japan, dice Mía. Yo no tengo tarea, Diana, ok. Yo no hago tarea, Diana. Yo creo que le hizo así. Perdón, son muy rebeldes aquí. ¿eh? Tú eres parte del chat, Diana. O sea, tú eres sí. parte de ellos, todo lo que no se han dado cuenta. Pero bueno, mira, ¿cómo, ¿qué se siente estar de este lado a comparación de estar en el chat, Diana? Eh, um, a ver, es muy chévere, es muy gratificante, se disfruta igual porque al igual cuando estamos aquí en el chat, Estamos compartiendo eh, igualmente de lo que se habla. Es muy jocoso y es muy familiar. Eh, digamos que la única diferencia es que ya te están viendo y ya están diciendo, ah, mira, esta es Dianita de Hablemos Sin Tapujos. Esta es la que habla acá, la que saludo, la que XXX. Pero el resto es, es lo mismo, es como estar compartiendo en familia a través de estas, pues, de estas cositas. Entonces, dice, Star, en el chat te ignoran los que están en directo. Ya. Por eso se pueden a platicar entre ellos. Dice. Pase ah sí también. Dice aquí alguien pase el video donde avienta la piedra a una bruja. Yo antes de que nos vayamos y ya casi nos vamos a ir les voy a poner un video eh, para que ustedes opinen. Yo no quiero opinar sobre ese video, pero Dianita sí puede opinar y ustedes también. Se los voy a poner en esta ocasión Yo les voy a preguntar qué opinan En lugar de que ustedes me pregunten a mí Pero antes vamos a ver las fotos que nos están mandando Que quieren que las vea Diana A ver, dice, yo soy Steven, aquí está Steven Y nos manda las fotografías Y dice lo siguiente Esta foto sí se ve, ah no, no se ve, aquí está, vamos Ahí está, dice, esta foto es en la casa de mi novia en esta primera foto se puede ver el rostro borroso de un niño. Lo que es extraño es que en esta casa pasan muchas cosas raras. Objetos se desaparecen, se ven personas, se oyen ruidos y el hijo de mi novia dice que ve fantasmas. Personas entre ellos, un niño. Y en general muchas cosas han pasado porque antes se alquilaban y personas hicieron, según se dice, ritos satánicos. Vamos a ver la primera fotografía desde Costa Rica. Y nos está, estamos viendo que se ve la foto Claro, o sea Ese es un niño, claramente eso es un niño ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí, Dianita? Sí, se ve clarito Ese es un niño, o sea no, pues, no creo que pueda ser un fantasma Incluso, fíjate, la luz de, Que le está dando Le ilumina un poco el rostro sí. Eso significa Que tiene materia Uy No creo que sea un fantasma. ¿Tú qué dices, Yanita? De que eres eh, este, estudiante de la Academia Orantia. Yo diría que... Vamos a ver lo que a más... Ver. dice. En esta segunda foto ya se puede ver más claro al hijo de mi novia, pero si se compara con la cara de la primera foto, no es la misma cara ni tiene el mismo corte de pelo. ¿Qué opinas? Mi novia asegura y jura que el de la primera foto no es su hijo. Yo soy Steven, ok. Entonces, en la segunda foto, aquí ya se ve el niño. ¿Tú crees que sea el niño? Yo creo que es el mismo niño. Parece que fuera otro niño, la verdad. A ver, vamos a ver. Deja a ver si tenemos aquí la otra foto. O sea, no, no, sean, no sean racistas. Van a decir que este niño se ve más morenito y que el otro se ve güerito, ¿no? <risa> Es que en una imagen se ve más pequeño que la otra. Exacto. Y hay otra, hay otra cuestión, y es que algunos espíritus se pueden materializar, se pero puede. tampoco se pueden materializar, pero tampoco al punto de volver a ser cuerpo físico, como nosotros, que nos tocamos, que nos podemos palpar. Sí, sí. pueden tener, digamos, la capacidad de llegarse a materializar hasta cierto punto, pero no palpable. Eh, como verte a ti ahora o verme a mí ahora mira yo creo que el corte de cabello sí lo tiene igual parece que no pero mira es que ahí está como levantando el rostro y aquí este corte de cabello lo tiene igual como de honguito y déjame ver la, la ceja Sí parece un niño diferente, parece que este es más chiquito que el otro, ¿no? Sí, es que da esa impresión. Pero pues yo pondría ahí al niño y a tomarle fotos igual. O sea, para quitarme de dudas, es como a ver, ponte otra vez ahí y a tomarle fotos a ver si se ve igual, ¿no? Sería lo más sencillo. Sí, la verdad, sí. Bueno, por acá dicen que es el mismo niño. Mm. No de, Anita, de Anita no se quiere meter en problemas, dice yo. Yo paso, mejor no opino de, ese, de esa fotografía. No, sabes, es Pero que mamá. si de verdad es un espíritu que se ha materializado un poco, no se ve tan palpable. Si sí, mucho se vería pálido, con algunos rasgos dominantes, más no tan palpable. Es que parece que fuera un niño real, pues mirando así, detrás de los señores. Pues dice también por qué le tapan la foto, la, el rostro al niño. Sí, también se me hace curioso por qué le tapan los ojos, ¿no? O sea, me los hubiera dejado así sin la línea negra, porque eso se lo tapó ahí con una edición, ¿no? Claro, y la otra cuestión es que cuando de verdad es un espíritu, tienen los ojos o blancos o negros. O sea, okay. no, tienes, no tienes el detalle del ojo... Normal como lo tenemos nosotros, entonces por eso no, creo que es un niño que está ahí, un niño normal, pero no, no sé, no. No lo podemos saber, la ciencia es cierta. Yo haría el experimento poniendo al niño ahí, eh, pues sí, no sé, no quiero pensar que sí sea un fantasma porque sería aterrador, ¿no?, que un fantasma estuviera ahí entre ellos y que saliera en la fotografía. Y, te no, sería, sería, no, y, y si sucediera, sería la primera vez, y te lo digo, en mis 36 años de vida, un caso así. Porque nunca se materializan, como te digo, a tal punto de, de ser así como nosotros, no. Dice que porque es menor de edad, que me la va a pasar sin, sin la esa sin la Pues puedo hacerle a lo mejor una edición en Photoshop. Puedo tratar de unir las dos imágenes para ver si coinciden un poco. Pero... Pues es que también dicen que las mamás reconocen a sus hijos, entonces si, si la mamá en la primera foto dice, no, ese no es mi hijo, es como también decir, pues a lo mejor, ¿no? Porque si ella no siente que ese sea su hijo, porque las mamás tienen ese sentido de mamás, ¿no? Tienen la punzada de mamás. Ah sí, las mamás la tienen clara, es así, y nunca falla, ¿eh? Nunca falla, eso sí. Bien, por último vamos a, a ver el video que les quería mostrar, que quiero su opinión, no voy a dar mi opinión yo, quiero la opinión de todos ustedes, porque ya chole con que yo esté dando mis opiniones, o sea, ustedes también participen, porque ¿de qué trata esto? A ver la foto, dice Manuel, es que la foto la estamos pasando en Facebook y en YouTube, la gente que me está viendo en TikTok o en YouNow no puede ver las fotos, pero si se van a YouTube o a Facebook estarán viendo la transmisión completa y también podrían ver a Dianita. Eh, lo hacemos de esta manera porque pues hay gente que ya se acostumbró a nada más verme a mí y estar escuchando el programa porque mientras hacen algún trabajo, que hacer o, o están haciendo alguna otra cosa, nada más me están escuchando y no hay tanta necesidad de vernos. Pero bueno, para la gente que sí quiera ver las fotografías o los videos o por ejemplo el video que voy a poner a continuación, pues vayan a, a la a Facebook o a YouTube. Y ahí lo podrán ver. Vamos a, a buscar eso. A ver, vamos a, a, quitarla, a quitar esto. Y vamos a, vamos a detener esto. Y a compartir pantalla. Compartir archivo. Archivo de video. Y nos vamos a ir directos hasta. Nuevos. Y nos vamos a ir hasta nueva carpeta. Y de nueva carpeta nos vamos a ir a. Bruja se convierte ah, aquí está. Bruja se convierte en Nahual Quiero su opinión. Yo no voy a expresar nada porque me voy a volver chango si, si digo mi opinión. Así que vamos a ver este video. a ver qué es lo que logramos captar. Así que vamos a darle. Vamos a darle. ¿Tando? Mira, güey. Se ve como una cara de un animal. Vale, a ver, es, Lo tengo, güey. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, güey. Sí, se ve como una cara de un animal. Sí, güey. No mames. Hola, hola, apocalipsis, ¿sí? güey. Venimos a este rancho. El cual los habitantes cuentan que hay mucho tipo de apariciones de brujas, nahuales y todo ese tipo de cosas. Venimos. A ver si es cierto este lugar con todo lo que se cuenta, vengo con mi camarógrafo, a ver qué es lo que logramos captar. Así que vamos a darle. Vamos a darle. No mames, güey, mira lo que está pasando. Agárralo, agárralo. No mames. No, mames. No, no, no, no, no. ¿Hay alguien ahí, güey? Sí, wey. No, mames, Agáchate, agáchate, güey. Se me hace que está ahí una bruja, güey. No, si Agáchate, es... agáchate, güey. Se me hace que está ahí una bruja, güey. Si es cierto todo lo que cuentan los rancheros de aquí, güey. Si viste cómo. Sí, no. sale esa madre, güey. Sí, de hecho, la luz a ver quién se ve. Sí, no, no, no, no. No, no, no, no. No mames. Eh, pero si esto es como Si, sí, güey, ardió de la nada. Es que dicen mira, que güey. las brujas se convierten mira, mira, mira, en mira, de un, juego, fuego, wey. De un bulto negro, güey. Le así un bulto negro ahí, güey. Elena dice sí. Entonces, si es verdad lo que cuentan los rancheros aquí, ¿verdad? No es güey. cierto, güey, no mames. <risa> mira, güey. ¡Oh! Hey, ¡No mames, güey! ¡No, Ay, güey. no mames! No, mames. No mames, no mames, güey. Oh, no, sí, no mames, no mames. Pinches rancheros, güey. A <risa> la bestia, güey, si es cierto todos los que contaban Sí, güey, no mames. Y ellos los tienen que vivir todos los días, güey. Mira, güey pero es una bola muy rara, güey. Sí, güey. Lo estoy captando, lo estoy captando. Sí. Lo estoy captando. Se me como una cara de animal, a ver este Lo tengo, güey, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, güey. ¿Existe como una cara de un Sí, güey. No mames. No mames. A la vera. No mames, güey. Viene, viene, güey. Vamos, fórtale. Es Vámonos, Completamente paralizado. Y vamos a regresar a ver que si logramos captarla de frente. Decidimos regresar para tener una evidencia como debe de ser. Vamos. Vamos a darle. Con cuidado, ya. Elena dice, "Ya quítalo Sí, güey. ¿Crees que siga ahí? No mames. No me quiero acercar mucho, güey. Pero todo corriendo tengo miedo de este pedo. No creí todo esto, güey. No mames, ahí está güey. No sé te fueron ni tocarlo, güey, porque son no... Mira, güey. No mames. Lávame, lávame. No lo toca güey. Amigos, esta ropa la traía la bruja, la acabamos de ver. Era como una bola muy grande. Y ustedes vieron cómo salió el animal. Realmente... Me quedo sin palabras, ¿cómo estás tú por lo que acabas de ver? No, güey, tengo miedo, no mames Y no sabemos si vaya a regresar o qué, la lumbre ya tiene una hora aquí, todavía sigue prendida Así que hasta aquí vamos a finalizar el video, güey y... Un momento de irnos Con mi camarógrafo, a ver qué es lo que logramos captar Así que, ¿pasíste, <risa> con una cara de mamá? No, no, no. Sí, güey, no, no mames A la verga, no mames, güey viene, viene, güey Ok, ya, ya se terminó, ya se terminó el video. ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Dianita? No quiero herir sus actividades, <ríe> pero me da la impresión de que era una persona encorvada, o sea, me parece que llevaba tenis. Sí, y yo llevaba, <ríe> llevaba tenis. <risa> Y llevaba un perro ahí. O sea, <risa> perro en medio. Pobre perro. O sea, es muy fácil alborotar el avispero con la candela. Venden esas botellitas de gasolina que alborotan el avispero. Atrás de la tela negra hay un pasto verde. O sea, la persona se puede escabullir Y también, o sea, diagonal a la imagen que ellos están grabando, hay otra... Luz, hay alguien que está alumbrando Ajá, y ya sí. cuando sale el perro ya desaparece y ay ya, entonces, nada. Exacto, había otra luz que estaba entrando por otro uh -huh. lado, que, que, o sea, porque tienes al camarógrafo, al que está uh -huh. hablando, y, pero había una luz que salía del otro lado, ¿verdad? Sí. <risa> y sale el perro y ¡pum! Desaparece, así, como si nada no. <risa> Pero me encantaron los efectos que le colocaron de la voz y como para darle ese dramatismo, o sea, ahí se bajaron en la, en el video. Allá en Colombia no hacen <risas> ese tipo de ridiculeces, no hay uh, exploradores paranormales. Claro, la gente por llamar la atención, incluso ay, hay un video muy viral, creo que tú lo pusiste... Eh, en alguna transmisión, sí. cogen los bafles de sonido y ponen un sonido disque que la llorona y se van corriendo por las calles a la medianoche y la gente cree, ay sí, la llorona, mentira mentira, que son estos bambicos que andan corriendo por las calles es que para asustar a la gente, entonces, nada. ¡ay Dios! Muy bien, pues está ese video en serio que, qué ridiculez más grande no puede ser, Va pasando, vamos a estar en este lugar a ver qué encontramos y va pasando por detrás en tenis, ¿no? Por eso, o sea, la bruja en tenis, está la moda. bien. Pues bien. No, pues no, ahí está. Pues bien, eh, Dianita, eh, te agradezco el que hayas estado con nosotros esta noche, que nos hayas acompañado. ¿Qué te pareció la experiencia de Encuentro con lo Desconocido? No, súper chévere, me divertí mucho, eh, hay cositas que sí son, hay otras que nada. pero por eso hay que investigar y por eso me encanta el contenido que generas porque va al punto, va lo que es y chévere, chévere mostrar lo que realmente eh, sucede y también mostrar lo que no, porque es que pues a ver, no podemos vivir con los dedos en la boca, entonces ha sido muy chévere la experiencia, saludar a todos los que se conectaron, a todos los que me saludaron. Eh, gracias, besito a todos los grupos de OX, <ríe> a todos los que estaban allí reportando sintonía. En serio, muchísimas gracias, me divertí mucho y chévere. Participen de este espacio que es espectacular. <ríe> Díganme digan por último dónde te pueden encontrar porque la gente sigue preguntando que cómo te ven, dónde te encuentran y demás listo eh, para hablemos sin tapujos arroba hablemos sin tapujos o en youtube me encuentran hablemos sin tapujos facilito y online eh, lo pueden buscar también en las redes sociales en facebook online o tilt Eduard. muy bien eh, en alguna otra ocasión vas a querer este, estar otra vez con nosotros claro claro después de que me inviten Tenga el tiempo, con mucho gusto. Acá estamos para aprender. De vale, eso se pues. trata. Muy bien, Nelita, pues les agradezco a todos los que estuvieron. Gracias, Liz Martínez, un abrazo, Liz. dice estu te estuve escuchando. El departamento de Canal de Sanchilanía, Maru, Shotgun Alien. ¿Quién va a ser la siguiente invitada? ¿El siguiente invitado? ¿Quién va a ser? Ahí díganme, levanten la manita, ¿quién va a seguir, va a ser el siguiente invitado, la siguiente invitada, que hable sobre los fenómenos paranormales? pero que no se vaya a chivear. ¿Cómo les dicen chivear en, en Colombia? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo se le dice eso? Chivear es como echar para atrás, como que le dé miedo. Ándale, sí, exacto, sí, como que, que le da miedo, como le, que ajá. no le vaya a dar miedo a hablar. Sí, que no, a ver, es que acá hay muchas palabras, no sé si por acá me sapean una palabrita. Que no eso, que no se le arrugue. Que no se le arrugue puede ser o sea, sí, entre el cagado y el no se le, no se le arrugue no hombre ¿qué? aquí suenan muy insultantes esas cosas pero no es es con mucho cariño es broma es, Israel, Israel dice que en Colombia se dice achatar ¿sí? achantar achantar, achantar. Uh -huh. ah es eso no se vayan a achantar uh -huh. eso es muy bien, achantar. Eh, gracias por venir. Dice que invite también a la, a la muchacha que estuvo en el programa de las supersticiones. ¿Quién estuvo en el programa de supersticiones? Ah, ya sé, Ingrid. Ah, pues sí, cierto, Ingrid. Sí, claro. Y de ahorita, qué bueno que estabas en las transmisiones que la has estado viendo y que has estado comentando ahí, porque por un rato ya no estabas, ¿o sí? ¿O siempre ve las transmisiones? No, ¿verdad? Eh, sí, pero eh, tuve un acontecimiento personal muy maluco. Eh, ayer que estabas pues en el programa lo comenté, pasó ahí en los comentarios también y es que eh, donde trabajaba, en la agencia donde trabajaba eh, me intentaron robar, entonces me azotaron, me golpearon, me abrieron la cabeza y pues estuve un tiempo... Sí, estuve un tiempo apartada de redes sociales porque estaba en proceso de, pues, de sanación. O sea, ¿entraron a una robada al trabajo donde estás? Eh, yo iba a entrar al trabajo y eh, no me abrieron la puerta a tiempo y pues llegaron unos tipos con una pistola y pues ahí, ¿En eh, serio? pues yo, yo traté golpearon? de defenderme y bueno, ahí pasó eso. ¿Te golpearon? Sí, eh, pues fue por todo el cuerpo, me rompieron la cabeza, eh, fue bastante desagradable. Fue muy feo y por eso también hubo un tiempo que estuve ausente de redes sociales porque pues estaba sanando interior y exterior. Entonces fue por eso que estuve ausente. Uy, qué feo, ¿no? no. ¿Eso cuándo sucedió? Eso fue en el mes de octubre. Fue en octubre, uh -huh. okay. Bueno, pues qué bueno que no te haya pasado nada, imagínate qué terrible la situación que viviste y pues qué bueno que estés con nosotros, que estés bien y te agradezco que nos hayas también contado tus historias, que hayas dado tu opinión y, y qué pasó no agarraron a estos asaltantes. Bueno, eso es eso es un caso porque es que la justicia en nuestros países es lamentable aunque puse el denuncio aunque hay videos de cómo sucedió todo eh, ahí quedó la, la investigación y no no se dio con el paradero de las personas entonces quedó en la impunidad no puede ser dice darles gracias a dios que estés que esté bien dice pobrecita dice maquilina ya hay una evangélica garcía puesta en carita de Caritale, sorprendida y pues bueno, que no les hicieron nada. Entonces ya no recuperaron nada, se robaron cosas y demás. ¿Cuántos eran, dos? No, eran dos tipos. Eh, afortunadamente, mi reacción fue defenderme. O sea, muchas personas me dirán, Diana, pero si te apuntó con un arma en la cabeza, pues obviamente te iba a matar. Pero mi reacción fue defenderme. Entonces, eso hice. Obviamente me dieron mi buena paliza y todo, pero pues... Eh, ahí sale el sentido de supervivencia, ¿no? No, hombre, terrible, Anita. No lo sabía. Y no no había visto que lo habías comentado también en el chat, pero bueno, qué bueno que te tenemos bien y que se te haya pasado ya el susto y todo eso, porque te puedes hasta ver enfermado. Sí, pues, no, gracias a Dios, pues aquí estoy. Y no, gracias a ustedes, pues, por permitirme en estar en este espacio. Eh, les reitero la invitación nuevamente para nuestro espacio, nuestra casa, el búho, que también es la casa de ustedes, eh, junto con Eduardo que está por acá, al lado. Preséntalo, eh, preséntalo. Eduardo, ¿eh? ahí se los voy a pasar. Hola. Saludos, saludos. Hola, Osla, un gusto, un gusto. Qué bueno estar acá, que le hayas dado la oportunidad, Anita, de, de estar contigo. Muchas claro. gracias. Claro, y cuando puedan, este, hacemos una transmisión hablando de un tema, por ejemplo, como los que hacen en el búho. Claro, claro que sí. Bienvenidos, Lack, y cuando gustes, ahí estaremos para hablar de algún tema en específico eh, con el staff que tenemos, Dianita y mi prima Claudia, que también es una eminencia en conocimiento paranormal, eh, es una dura en el tema paranormal, y sobre todo con la conexión en la naturaleza, que es herbolaria, si es, no estoy mal, y ella... ...te cuenta unas cosas impresionantes... ...con mucha evidencia... ...también duran el tema... Ah, pues bueno que la ...poco a poco yo creo que entonces vamos armando... ...algunas transmisiones... Les, claro agradezco. Sí. ...les agradezco la invitación... ...y pues la buena onda... ...gracias chicos... ...a ti Osla la con Dianita... ...un abrazo grande y saludos a todos... ...pues muy bien gente... ...es hora de que nos retiremos... ...Dianita pues ya nos contó su historia trágica... ...pero que está bien afortunadamente... Y pues ya veremos si tiene tiempo en algunas otras ocasiones de que venga a platicar sobre ciertos temas. Y también escogeremos a algunas, a algunos de ustedes de los del chat que, que se quieran aventar a platicar y que, que no tengan pena a cámara, que, que estén eh, sueltos para platicar y podamos pasarla bien un rato. No necesitan ser expertos, aquí lo, lo único que hacemos es platicar, eh, dar nuestras opiniones y pasarla bien. No necesitamos tampoco ser expertos en los temas si lo que estamos buscando es entretenernos y estar en amigos. Los quiero mucho. Descansen. Gracias a todos. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Anita. Hasta mañana. Bye. Gracias. Bye, chicos. Bye. allá en YouNow. allá en TikTok. Bye. Gracias. Cuídense. Mañana nos vemos en la tarde en la transmisión de los... Del, los las transmisiones del libro. Descansen. Voy a cerrar la transmisión aquí y también la transmisión aquí. Gracias Sandra, gracias Arles, gracias Beatriz G., Adit Jasbeck. un abrazo. Gracias Angélica García, saludos. Y finalmente pues gracias a toda la gente de Facebook y la de YouTube que nos está viendo y que nos acompañó esta noche. Descansen chicos, hasta mañana.